Hola ¿qué tal en esta ocasión vamos a trabajar lo que es un banner vamos a configurar su fondo para que de esta manera puedan ustedes realizar la actividad del presente tema para eso entonces vamos a archivo, nuevo, configuro eh, el ancho y, el, y la altura del banner vamos a trabajar por ejemplo 900 x 700 a una, una resolución de 72 píxeles y el contenido del fondo puede ser blanco, digámoslo o color de fondo, color de fondo en este caso nos daría el color de fondo que por defecto tiene en este momento la pantalla que sería negro entonces vamos a colocarlo blanco y ahora le damos un color y aquí lo tenemos blanco vamos a darle el, el fondo para eso utilizo el bote de pintura señalo el bote de pintura y me voy y doy clic en el color frontal vamos a darle un verde un verde oscuro en este caso señalo acá un poco más oscuro un poco más transparente y le digo ok ya he definido el color frontal y ahora sí con el bote de pintura doy clic dentro del banner para que se me coloque verde una vez que he definido el fondo del banner entonces voy a definir algunas figuras en tal sentido para eso voy inicialmente a, a, la, a las herramientas ¿Sí? al panel de herramientas y selecciono la herramienta rectangular una vez seleccionada la herramienta rectangular la dibujo aquí de este tamaño y vamos a darle un color a esa herramienta a ese fondo de la herramienta para eso entonces doy doble clic aquí en la herramienta señalada doble clic y vamos a darle blanco ¿Sí? El blanco, si ustedes quieren la pureza blanca, entonces le dice que en el color, este es la paleta de colores básicas que vamos a trabajar: RGB, rojo, eh, red, green y blue, o sea, rojo, verde y azul. Entonces en este caso, 255, 255 y 255 para dar el máximo color blanco y le digo ok y aquí está ese es el máximo color la máxima transparencia o llenado de luz para un color cuando un color tiene todo el llenado de luz se pone color blanco una vez que hemos hecho eso entonces doy control T para señalar, señalar la, la imagen que estoy trabajando es importante que antes de dar control T verifiquemos que la capa nuestra la capa que está señalada o la capa que vamos a trabajar es la capa del rectángulo que hemos eh, eh, creado entonces una vez que yo le hago control T doy clic derecho y le digo deformar al darle clic derecho y en deformar entonces vengo acá al menú de la opción deformar desplego media y le digo que voy a bombar a bombar la imagen una vez que eh, con clic sostenido señalo su centro y con clic sostenido empiezo a organizar esta imagen una vez que esa imagen ya la tengo ahí doy enter para que quede señalada tal cual como le ha organizado otra vez doy control T control T observe, clic derecho le digo deformar. nuevamente voy al menú donde aparece medida y le digo que en este caso vamos a deformarla en forma de bandera aquí ya lo tenemos si queremos aumentar sus ondas o que sostenido ojo, observen ustedes para arriba para abajo como ustedes lo consideren necesario ahí. y ya en este caso una vez que hemos organizado sus ondas le doy este y ya lo tenemos ahí Ahora nuevamente damos Control T y agrando su longitud que se me salga un poquito del fondo del fondo del banner. soy Enter y ya tenemos la primera primer imagen o el primer desarrollo para el banner. Ahora a esa capa rectangular la voy a copiar, voy a hacer una copia de esa capa, le digo clic derecho y le digo duplicar capa, le digo ok y ya me aparece de esta manera, sencillamente ahora con clic, con clic sostenido señalo la capa y con clic sostenido la bajo para que la original me quede en la parte superior y la capa copiada me quede en la parte inferior. Eh, opaco o, o oculto la, eh, el rectángulo original de la capa, la capa del rectángulo original la oculto. ¿Cómo lo oculto? Pues sencillamente doy clic en este ojito, ven ustedes que me va a quedar de esa Y empiezo a trabajar en esta capa, en la capa de la copia del rectángulo, para que ustedes observen. Una vez que estoy posicionado en la capa copia del rectángulo, voy a la caja de herramientas y señalo señalo para señalar la herramienta de selección directa y una vez que la he seleccionado puedo eh, puedo empezar a, a, a trabajar en ella pero antes de empezar a trabajar en esa capa voy a cambiarle el color voy a, a cambiarle el color al rectángulo al rectángulo de la copia entonces para cambiarle el color sencillamente doy doble clic y vamos a colocarle en este caso un, un amarillo, un así, un amarillo suave, y le digo ok, y observen ustedes que ya me ha quedado amarillo la copia del rectángulo. Ahora sí, entonces como he seleccionado mmm, la herramienta de selección, entonces con chi sostenido vengo y doy clic en, en los puntos, en estos puntos de selección por favor y arrastro hacia abajo suelto el chi y empiezo a arrastrar hacia abajo para que esa figura eh, me quede de esta manera una vez que he bajado eso entonces sencillamente doy enter y ya de esa manera me ha creado la imagen que yo pretendo hacer ahora eh, voy a aparecer la copia del rectángulo no la copia sino el original ¿sí? y miren ¿no ustedes? ¿Sí? bueno vamos a incluir otro elemento hasta aquí de pronto era el tema que quería pero quiero, quiero colocarles vamos a colocarle un fondo en este caso un fondo opaco al banner ejemplo podemos hacer vamos a traer otra imagen de, de la universidad, en este caso voy a archivo, le digo abrir busco una imagen de la universidad, así de la tenemos, aquí está, unicatólica la señalo y le digo abrir es una imagen demasiadamente grande y me dice el perfil incrustado, si sí, correcto, está bien y aquí está, la tenemos ahí la tenemos, sí. ahí la tenemos eh como es una, una imagen demasiadamente grande, observen ustedes que está al 16.6% en este caso vamos a colocar, eh, vamos a reducir su tamaño en este caso le digo tamaño de imagen y eh, esta es la anchura y esta es la altura como se observa pues una anchura y una altura demasiadamente grande y voy a configurar su anchura y su altura, para eso entonces doy clic en restringir proporciones para que en el momento en que yo cambie la, la anchura proporcionalmente me cambie la altura en este caso entonces le digo anchura de 1000 mil, de mil píxeles y la altura y me, automáticamente me cambia a 750 le digo ok y ustedes ven ustedes que me queda la imagen de este tamaño porque está al 16.6 entonces para aumentarla al 100% le doy control más control más control más hasta que me quede al 100%, ese sería al 100% de la imagen vamos a pasar esa imagen al banner que estamos construyendo ¿Sí? entonces en este caso eh, aquí lo tengo aquí tengo el, el banner y con clic ojo, con clic sostenido lo paso para acá perdón, que estoy, necesito necesito trabajar con la, con la herramienta de mover, que en este caso para poder trasladar el, el la imagen Entonces ahora sí, la traslado y ahí la tenemos le digo ok y ahí tenemos la imagen sí esta nuevamente la coloco ahí y me voy para el banner observen ustedes que en este caso la imagen se me ha incrustado si la miro de arriba hacia abajo se me ha incrustado como segunda capa si yo la quiero colocar en una tercera capa observen ustedes cómo me quedaría de imagen que esto es lo que yo pretendo que la imagen se me coloque de esta manera ahí está ahora eh, si quiero difuminarla o sea, quiero que la opacidad no sea tan fuerte no sea 100% entonces observen ustedes que yo empiezo a ponerlo un poquito más opaca más opaca, y de ahí ustedes dirán de color y recuerden ustedes que el fondo que nosotros teníamos era verde, pues entonces la opacidad fuerte en este caso del, del fondo va a ser de color verde ¿sí? Y de esta manera quería eh, explicarles a ustedes, enseñarles cómo podemos hacer un banner con, con capas eh, de la manera como se lo estoy enseñando y a su, a su vez colocar de fondo el, la institución a la cual queremos hacer referencia. Ya en este caso pues ya nos quedaría solo hacer eh, insertar el texto y todos los elementos adicionales que podíamos tener en cuenta para crear el bar. Espero que con esta pequeña explicación se haya dejado un poco más claro la manera de crear un banner. Nos vemos en una próxima.